Veamos el teorema del resto y la aplicación conocida como regla de Ruffini. El teorema dice que el resto de la división de un polinomio P de X, cuando lo dividimos por X menos A, un polinomio de grado 1, es igual al valor numérico del polinomio en el que se ha sustituido X por A. Veamos qué, qué habríamos hecho. Tenemos el polinomio P de X, lo dividimos entre X menos A y sabemos que obtendríamos un cociente, que sería un polinomio de grado 1 menos que el polinomio dividendo, y un resto que en este caso, como el divisor es de grado 1, sería un número. Lo que dice el resto, el teorema del resto, es que este resto es simplemente la, la solución de sustituir el polinomio por el valor a. Esto, si representamos lo que sería la regla de la división, tendríamos que el polinomio es igual a q de x por x menos a, por más, perdón, el resto. Este número es el que nos dará igual a p de a. Por ejemplo, si tuviéramos x cuadrado menos 5x más 4 y lo dividiéramos entre x menos 2, el resto lo podríamos obtener simplemente sustituyendo el polinomio P de 2. Sería 4 menos 10 más 4, o sea, tendríamos 4 y 4, 8 menos 10 igual a menos 2. Esto es una forma directa de calcular el la división entre dos polinomios, siendo uno de ellos un mono, el polinomio de grado 1, x menos a, y otra forma es aplicar lo que es conocido como la regla de Ruffini. Va veamos, vamos a ver la regla de Ruffini, pero vamos a, hacerla, vamos a ir siguiéndola con un, con un ejemplo concreto, que creo que se, que se entiende mejor. La regla de Ruffini nos va a permitir calcular el resto del polinomio, de la división vista anteriormente. Veamos, por ejemplo, el polinomio 2x al cubo menos x al cuadrado más 3x más 5 y queremos dividirlo entre x más 2. Hemos visto que una solución sería sustituir el polinomio en el valor menos 2. Si aplicamos la regla de Ruffini, esto nos va a permitir, además, calcular quién era q de x, el q de x que que era el cociente, vamos a ver cómo podemos obtenerlo. Para aplicar la regla de Ruffini, el primer paso será escribir de forma ordenada y separada los coeficientes del polinomio ordenados de mayor a menor, en una fila. O sea, tendríamos el 2, que sería el del grado mayor grado, después menos 1, más 3 y 5. En caso de que nos faltara algún monomio, si no tuviéramos el x cuadrado, en su caso, es necesario poner un cero. Y pondremos aquí a la izquierda el valor de a, en este caso, como es x más 2, nuestro valor de a es menos 2. Y una raya para continuar. El segundo paso será iniciar una tercera fila con el coeficiente del primer monomio del dividendo, que es el coeficiente de mayor grado. O sea, en este caso tenemos lo, multi, lo que multiplica x cubo es el 2. Por tanto, el primer, el primer paso es este, que será poner el 2 aquí. Y a partir de aquí se procede de la forma siguiente. Tenemos, multiplicamos este 2 por menos 2, que sería menos 4, y lo colocamos en el lugar correspondiente, en la columna correspondiente al siguiente, al siguiente grado. Eh, esto lo podemos leer cómo multiplicar a sub n por a, ponerlo en la segunda fila en la columna correspondiente al coeficiente n-1 y después lo sumaríamos, menos 1 más menos 4 sería menos 5, sumamos y lo escribimos aquí al lado del 2, que sería en esta columna. Este, este procedimiento lo vamos a repetir hasta el final. Aquí tendríamos menos 5 por menos 2 sería 10, 3 más 10 sería 13, 13 por menos 2 sería menos 26, 5 menos 26 21 y aquí terminamos. De esta forma, ¿qué hemos obtenido? Hemos obtenido un polinomio que, que sería este de un grado menos al original. Tendríamos 2 por x al cuadrado, menos 5 por x, más 13, este sería el divisor. Y el resto, que sería igual a p menos 2, sería menos 21. Podemos observar, sustituimos menos 2, tendríamos menos 8 por 2, menos 16, menos 4, menos 20, menos 6, menos 26, más 5, sería menos 21. Esto es otra forma de obtener la solución de la división de un polinomio por, dividido entre x menos a y además nos permite, de esta forma con Ruffini podríamos continuar factorizando, tendríamos que el polinomio p de x es igual a q de x por x menos a más el resto, a q de x podríamos volverle a aplicar Ruffini y así sucesivamente.